Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a probar otro videojuego que se llama Truth Love. Esperemos que nos dé mucho miedo. Vamos a ver de qué va. Parece interesante. Vamos a ver. Estos son de los juegos de, de los horror games. Son caso pues suelen tener gráficos pues un poquito estilo playstation 1 o alguna modificación nosotros lo hemos puesto en tipo horror y, y estamos pasando hay que, no que no me gusta vamos a cambiar a ps2 pues esta otra cosa ahora sí verdad se ve mejor bueno, nos hemos despertado. Estamos aquí. Y dice que es tarde. Tengo que ir a recoger a Madison. Hace una hora que salió del trabajo. Bueno, pues vámonos. Pues no hay que coger nada ni a ningún sitio. No, aquí tiene una ampara, el nota, un frigorífico, una cocina. Bueno, pues vámonos. Supongo que habrá que irse, claro. Exit. La flecha nos dice que para allá. ¡Ostras! Está todo oscura. Qué pasaba? Estamos solos. Le prometí que la cogería a tiempo. Es peligroso. ¡Ey! Peligroso es solo. bien, mi amor, romántico. Y la policía por aquí, acá no. ¿Eh? aquí hay una criatura y la policía. Ah, mira ella. Lo siento, es tarde, mi amor. Vámonos. Vámonos. Sí. Coño. Pasa? La cara, Dios, le da la vuelta a la cabeza. Oh, ¡Qué pasada! Le ha dado la vuelta a la cabeza Bueno, ahora... no ¿eh? Nos hemos despertado otra vez Pero ahora estamos... Borrachos Hay basura, hay moscas Y es tarde Hay que, recoger a, hay que recogerla otra vez Ha sido como un sueño Y está lloviendo Necesito un... Para aguas. Va. Una puerta cerrada. Otra puerta abierta. Joder, nos la han puesto a huevo. ¡Ostras, mira! Este es Freddy, el de viernes 13. Tenemos la cama, mira, por lo menos el cuarto está limpio. Venga, vamos a intentar. Yo la basura, por favor! por favor, seguro que se parece eh, a, al cuarto de alguno pero, pero ya está un teléfono fones bien, vamos a ir corriendo que llegamos tarde yo eh, no me dio susto pero nos giró la cabeza este se va corriendo son los coches de antes pero van variando lo siento, mi amor. Bueno, vamos ahora a la Gira Madison. Algo ha pasado. Ya hay moscas con la sangre. Y no hemos visto nada. Y no hemos vuelto a despertar. Y tenemos sangre en el salón cubierto de, aparte de botellas de vino, de sangre. ¿Eso de ahí qué es? Mierda, es realmente tarde. Madison está fuera. Bueno, pues vámonos. Se repite. Es como si el Notas tuviera sueño. Eh. Tenemos visiones. Hay niebla y allí al fondo se ve como una montaña. Pero no viene la visión. ¡No pillará el coche! una pieza de mierda, un pedazo de mierda, le prometí eh, que iría, aquí está, nos está esperando, hemos vuelto a aparecer en la casa, es como el día de la marmota, aquí, ¡Qué Tengo que ir a recoger la más del trabajo en la hora. A está lloviendo, ahora necesita el paraguas otra vez. Vale, vale, vamos a cogerlo, pero yo quería ver dónde vivo. ¿Y esta puerta está cerrada. Vale, cogemos otra vez el paraguas. El Nota se llamó a sí mismo antes Soy un pedazo de mierda Pues... Pues sí, un trozo eres ¡Ostras, las calles! Aquí que ha pasado, la matanza de Tessa O Freddy, el que hemos visto Freddy era, no No Ahí el de BTS 13 eh, Jason Está por aquí, vamos Y se sigue preguntando si la chica estará bien, pero que está lloviendo sangre. Se ve rojo no, pues parece que la lluvia ha cambiado de color. Aquí está, ostras, que fea. ¿Y tú qué es? Ha venido como una araña gigante. Y ahora está la casa limpia. Se levanta del sofá otra vez, nos levantamos. Ostras, era como una especie de. Chip Madison. Nada no, hay aquí poco vamos no no sé si la el monstruo ya es medianoche espero que esté ok no hay sangre soy un cubo de basura <risas> ella debería estar con alguien mejor qué pone digo que no volveré a beber, Madison eh, no dispare chicos, no dispare no ha disparado y volvemos otra vez pero, hay que pasar pues, eh, he visto moverse al allí, la pared está llena de sangre sí, ¿no? Vámonos otra vez y tenemos otra vez como la pesadilla. Hace una hora que dejó el trabajo creo que espero que esté bien. Y aquí Si algo le ha, le ha pasado, no me lo perdonaré jamás. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Está muerta! Y hemos aparecido en un pasillo. voz que dice somos una basura. Madre mía. Tu bebé era un borracho. Sufrirás toda la eternidad, mi santa, bro! Dios, que mente malévola ha hecho este juego. Pero el juego es juego repetitivo, pero es alucinante. Es como como que tiene.. Ahí no, vas ah. a recoger ahí. No, hoy vas a recoger el trabajo cariño. No, se me apareció el zombie. Alucinante. No lo he pasado. Genial. El juego es divertidísimo parece que aburre porque siempre se repite lo mismo pero no es como que no sabes si es verdad o es mentira lo que ha pasado y, y si está soñando o no una pasada y como conclusión pues no sé si pensáis lo mismo que yo pero me parece que por borrachines llegamos tarde al trabajo y a Madison la mató un nota y en uno de, los, de las veces que se ha repetido venía un tío corriendo y un coche de policía que iba a ver el cadáver y el tío venía corriendo o el del coche pero creo que era el que venía corriendo que lo vimos así que la cosa es que pues ya no sé si el que ha hecho el juego haya hecho hasta que nos hayamos. Y estamos ahí en el limbo, ahí. O. o, o hasta la eternidad. Esa es la duda que tengo. Pero bueno. Quizás, quizás. Pues. Hemos seguido borrachos toda la vida hasta que nos coma la mierda. Y ya está. Poned en comentarios por Yo creo. Que, que estamos castigados a vivir siempre lo mismo, así que bueno, espero que haya gustado el juego, si os ha gustado darle like y si queréis suscribiros al canal y nos vemos próximamente en otro juego, así que chao y hasta la próxima.